Bienvenidos a esta conferencia, continuando las actividades del Campamento Virtual Internacional de Defensores. Esta tarde con la conferencia Los Principios Tributarios en Nicaragua, impartida por mi estimado colega, el doctor Henry Daniel Castellón, Castellón Morales. Él desde Nicaragua nos va a estar compartiendo este tema. Y cuando platicábamos para la idea del campamento, surgió este tema de los Principios Tributarios en Nicaragua, de algunas conversaciones que hemos tenido de, oye, ¿cuáles son tus principios tributarios? no Porque aquí en México tenemos unos principios tributarios que son proporcionalidad, equidad, Capacidad contributiva y uso y destino de las contribuciones y es un principio, es un tema básico que manejamos todos los abogados que nos dedicamos al derecho tributario y que manejan los contadores, ¿no? Pero me llama la atención también cuáles o sea, son los mismos principios aquí, he visto que en otros países es sí, he visto que en otros países tienen otros principios, entonces el día de hoy vamos a conocer cuáles son estos principios tributarios que tenemos en Nicaragua para también conocer y ver qué principios manejan ellos en Nicaragua y que nosotros en su momento podríamos hasta considerar posiblemente aplicables en, en nuestro país, entonces para esta conferencia nos acompaña el doctor Henry Castellón Morales, él, es, eh, él tiene la licenciatura en contabilidad pública y auditoría en la Universidad de las Américas aquí en México se llama licenciatura en contaduría, allá para ellos en Nicaragua es licenciatura en contabilidad pública y auditoría y él también tiene la maestría en Derecho Tributario por la Universidad Católica Redemptoris Matemps ha realizado diversos estudios, cursos y talleres en materia de contabilidad financiera, en materia de auditoría, en materia de recaudación, en materia de actualización tributaria y ha desempeñado varios puestos, como por ejemplo, se ha desempeñado como, como auditor fiscal, ¿sí? se ha desempeñado como auditor fiscal en la Dirección General de Ingresos, la DGI, que sería el equivalente al servicio de administración tributaria. Eh, yo siempre le digo que aquí en México hacemos el chiste de que ha trabajado para los malos, ¿no? para la autoridad tributaria de su país. También ha sido analista de normas y procedimientos de fiscalización, igual por la Dirección General de Ingresos, y actualmente es consultor tributario y contable en HCM Consultor Fiscal. Entonces... Créanme que sabe de lo que está hablando. Él trae una gran trayectoria en la dirección general de ingresos. Ha trabajado en la autoridad fiscal de su país. Esa autoridad que aquí en México es el Servicio de Administración Tributaria o SAT y que, por ejemplo, en Chile es eh, el SI, el Servicio de Impuestos Internos. Que en Colombia es, este, eh, se, se me fue ahorita el nombre, pero es la, la Dian. En Colombia es la Dian, la dirección. De, de impuestos nacionales eh, eh, y, o, o algo así es, pero la abrientura es la DIAN y que allá en, en Nicaragua es la DGI ¿no? entonces mi estimado, mi estimado Henry te dejo te cedo los micrófonos muchas gracias por aceptar esta invitación y sin duda estamos ansiosos de oírte. un abrazo desde México y te cedo totalmente el uso de la voz muchísimas gracias doctor Pablo por la invitación que me han realizado antes de iniciar esta, esta ponencia, esta exposición sobre los principios tributarios en Nicaragua, quiero dar un saludo a toda mi gente linda de Nicaragua que eh, me, nos están viendo por acá, por esta plataforma, pero también quiero dar un saludo a toda, mi, a toda mi gente linda de México, de Brasil, de Colombia, que por ahí lo estoy viendo en la pantalla y de los demás países que, que también pueden ver esta conferencia. Bien, para iniciar, eh, vamos a ver este tema de principios tributarios en Nicaragua. Como una introducción, hablando sobre la doctrina, la doctrina enseña que los principios de justicia tributaria son límites al poder tributario que ejerce el Estado mediante la Asamblea Nacional, que aplica la potestad tributaria normativa en la promulgación de leyes que crean impuestos y la administración tributaria que aplica la potestad de imposición en las funciones de liquidación recaudación cobranza y fiscalización del tributo los principios de justicia tributaria frenan la arbitrariedad del estado siempre y cuando sean invocados por los contribuyentes cuando mediante una actuación eh, por alguna institución, como por ejemplo la administración tributaria, se le lesione los derechos a los contribuyentes, pero también siempre eh, va a ser frenada la arbitrariedad del Estado siempre y cuando también estos principios sean observados por las instituciones administrativas y judiciales. En el caso de la vía administrativa y la vía judicial, por algún reclamo o la interposición de algún recurso en materia fiscal que interpongan los contribuyentes. Vamos a como objetivo general de esta exposición, tenemos analizar los principios tributarios establecidos en Nicaragua con el propósito de la exposición de su importancia, como nosotros Vamos a poder lograr este objetivo general mediante tres objetivos específicos. El primero es explicar los principios tributarios establecidos en la ley de concertación tributaria, mencionar la relación de los principios tributarios con la constitución política de la República de Nicaragua y al final vamos a habilitar un espacio de preguntas y respuestas para quienes tengan alguna duda eh, puedan puedan hacerla, yo con todo el gusto yo les voy a dar una respuesta bien yo quise compartir estas abreviaturas en esta presentación para que cuando ustedes las miren cuando ustedes las miren puedan saber a qué se refiere, por ejemplo, cuando ustedes vean en la presentación AT, me refiero a la administración tributaria en Nicaragua cuando vean la abreviatura DGI, se refiere a la Dirección General de Ingresos, que es la Administración Tributaria en Nicaragua. Cuando vean CN es la Constitución Política de la República de Nicaragua. CTR, la Ley 562, Código Tributario de la República de Nicaragua. LST Ley 822, Ley de Concertación Tributaria y Reforma. Les comento, la Ley de Concertación Tributaria es la ley que regula los impuestos aquí en Nicaragua. En los impuestos nacionales, RLCT, decreto 01-2013, reglamento de la ley de concertación tributaria y reforma. Entonces, esas son las abreviaturas que están contenidas en esta presentación y se las doy a conocer para que ustedes puedan observar cuando las vean a qué se refiere. Bueno, antes de entrar a los principios tributarios de Nicaragua, nosotros tenemos que tener una idea de qué son principios tributarios. Y noten que eh, los principios tributarios vienen de la doctrina, los llamados principios de justicia tributaria. Son los límites fundamentales al ejercicio del poder tributario. Y acá yo estoy haciendo una cita del doctor eh, Reinaldo Valladares quien es eh, un, un, un, un conocido eh, doctor acá en Nicaragua él viene mencionando de que los principios de justicia tributaria constituyen mandatos de optimización que según las posibilidades prácticas y jurídicas persiguen la realización de la justicia en el ámbito tributario cada uno de los principios inspira tal ideal según el contenido normativo del mismo, incidiendo en los institutos básicos del sistema tributario en la esfera normativa o aplicativa. Pero, pero también el doctor viene mencionando lo siguiente. La ratio o contenido de los principios sugiere clasificarlos en principios de justicia tributaria material, y principios de justicia tributaria formal como su nombre le indica en el caso de los principios de justicia tributaria material inciden en la delineación del contenido y las cualidades de la prestación jurídica tributaria mientras que los segundos determinan cómo debe hacerse o crearse tal prestación así pues los primeros hacen referencia al contenido. Mientras que los segundos al continente del tributo. Entonces ahí yo les estoy dando la cita bibliográfica para que si a ustedes les llama la atención, ustedes puedan ir a ver este, esta cita en la, en la obra de, de, de, de este autor. Y así durante la exposición, ustedes van a ir viendo citas que yo he, que yo he tomado y al final de la diapositiva, ustedes van a ver la bibliografía consultada. Ok. Los principios de justicia tributaria material, ya hablando de, de una de, la, de las clases de principios de justicia tributaria, son aquellos que definen el contenido del tributo sobre el cual deben crearse los tributos. Ideas que nos remite fundamentalmente a la capacidad contributiva o lo que es mismo nuestra riqueza apta o idónea para cubrir los gastos públicos entonces ahí pues eh, los principios de justicia tributaria material son un conjunto de normas que establecen cómo debe ser creado el tributo eh, en, en pocas palabras cómo debe ser creado el tributo y vamos a ver acá que los principios de justicia que los principios deben ser respetados porque aspiran a regular una distribución interindividual de los impuestos de manera que resulte satisfactoria desde un punto de vista de la justicia y estos principios son generalidad capacidad económica también conocido como capacidad contributiva igualdad progresividad y prohibición de confiscatoriedad esto que yo les estoy mencionando es pura doctrina todavía no hemos entrado a los principios tributarios en nicaragua ahora bien esos son los principios de justicia tributaria material pero ahora vamos a ver los principios de justicia tributaria formal definen el modo en el cual deben hacer a la vida jurídica los tributos lo cual nos lleva a la idea principal siguiente la ley los principios de justicia tributaria formal son Principio de legalidad, principio de seguridad jurídica Y principio de reserva de ley Luego vamos a, a ver, bueno esto es lo que dice la doctrina Pero vamos a ver cuáles son los principios De todos estos que tomó la ley de concertación tributaria Y vamos a analizar cada uno de ellos De hecho hay principios que, que no adoptó o no ratificó mejor dicho la ley de concertación tributaria vamos a ver por ejemplo eh, vamos a ver por ejemplo cuáles son dichos dichos principios ya ahora sigue entrando eh, lo que establece la, la ley de nicaragua la ley tributaria de nicaragua dice el artículo 2 principios tributarios de la ley de concertación tributaria que esta ley se fundamenta en los siguientes principios generales de la tributación. Legalidad, ese es el numeral 1. Numeral 2, generalidad. Numeral 3, equidad. Numeral 4, suficiencia. Numeral 5, neutralidad. Y simplicidad, numeral 6. Si ustedes notan, nosotros vimos lo que dice la doctrina, lo que existen principios de justicia tributaria sin embargo de todos esos principios nosotros observamos que la ley de concertación tributaria solamente está considerando seis principios pero esto, estos no son los únicos principios que, que reconoce la doctrina sino que hay otros principios como por ejemplo ahorita acabamos de ver los principios de justicia tributaria este, formal y nosotros notamos de que de los tres principios que miramos ahí sólo está el de legalidad. Pero no está el principio de seguridad jurídica, no está el principio de, este, de reserva de ley, no, no no, están ahí, esos son principios básicos. No están acá, pero vamos a ver que sí están en la Constitución Política de, de la República de Nicaragua, y eso lo vamos a ir viendo durante el avance de esta presentación. Eso es lo que dice la ley. Ahora miremos qué es lo que dice su reglamento. Dice el artículo 3, principio tributario del reglamento de la ley de concertación que los principios tributarios de legalidad, generalidad, equidad, suficiencia, neutralidad y simplicidad en que se fundamente la ley de concentración tributaria son sin perjuicio de los principios y normas fundamentales que en materia tributaria establece la constitución política yo les mencionaba de que en el artículo 2 no están todos los principios sino de que en la constitución que es en la carta magna la ley fundamental la primera ley en Nicaragua sí establece otros principios y los vamos a ver a continuación por lo cual se observa que el reglamento hace una relación entre los principios tributarios referidos de forma específica por la Ley de Concertación Tributaria y los principios consagrados en la Constitución Política de forma general. Entonces, mientras la Constitución ha consagrado principios de forma general, generalizados, como por ejemplo el principio de legalidad, por ejemplo el principio de igualdad, eh, la ley de concertación lo ha hecho pero de forma específica y solamente seis pero esos seis no son todos, sino que eh, es más amplio, la, o sea la constitución política es más amplia en cuanto al reconocimiento de principios ahora bien pudiéramos decir de que la constitución política ha establecido principios generales que se aplican que se pueden aplicar a diferentes ramas del derecho, como por ejemplo el derecho penal, como por ejemplo el derecho civil, el derecho tributario. En fin, se pueden aplicar a cualquier rama del derecho porque la constitución e -E se aplica de forma generalizada. Ahora vamos a ver lo que vamos a ver: el primer principio. El principio de legalidad y para eso yo eh, acudí eh, a consultar lo que dice la doctrina, en este caso la doctora Catalina García, quien ella es una reconocida tributarista de Argentina, dice la doctora García desde el punto de vista del derecho tributario material sustantivo relativo a las obligaciones tributarias. Por este principio no puede haber tributo sin ley previa que lo establezca. Y ahí ella cita unos aforismos en latín y en inglés. El de latín dice nulum tributum sin lege", Que en español quiere decir tributo nulo sin ley. Y no taxation without representation. Que en español quiere decir no tributación o no imposición sin representación ahora, ¿qué quisieron decir los ingleses con no imposición sin representación? bueno, ¿quién representa al pueblo? bueno, el pueblo es representado mediante los senadores, o en Nicaragua, nosotros le llamamos asamblea nacional, pero en otros países puede ser conocido como el parlamento ¿ya? que son los diputados o el senado entonces, eh, sin eh, un parlamento sin una asamblea de diputados que aprueben un tributo entonces no puede existir ese tributo o puede existir pero de entrada no va a ser legal no va a ser válido la ley bueno ahora voy a citar a Héctor Villegas dice la ley debe contener por lo menos los elementos básicos y estructurales del tributo que son uno configuración del hecho imponible Dos, la atribución del crédito tributario a un sujeto activo determinado. 3. la determinación del sujeto pasivo. En este caso, ¿quién, va, quién tiene la obligación de pagar ese, ese tributo? 4. Eh, los elementos necesarios para la fijación del cuantum, es decir, base imponible y alícuota. 5. las exenciones neutralizadoras de los efectos del hecho imponible. Eso es lo que dice el doctor Héctor Vieja también en cuanto al principio de legalidad, observamos también, observamos ahí, Opa. creo que me fui al final, ok, entonces estamos, estamos observando, que en este caso el principio de legalidad sin lugar a dudas debe, o establece mejor dicho, que que todo tributo debe ser establecido mediante una ley. En el caso de Nicaragua, eh, la, los tributos están establecidos en la ley de concertación tributaria. Ahora continuamos con el segundo principio que se encuentra eh, reconocido o ratificado en la ley de concertación tributaria este es el principio de generalidad ahora bien la generalidad de la tributación no significa que todos debemos tributar sino que nadie puede quedar fuera de la tributación el artículo 24 de la constitución política de nicaragua expresa que toda persona tiene deberes para con la familia la comunidad la patria y la humanidad entonces, si nosotros aplicamos esta norma a la tributación nicaragüense, podríamos decir que las personas tenemos el deber de contribuir al sufragio del gasto público mediante el pago de tributo. Pero en síntesis, el principio de generalidad significa de que nadie puede quedar fuera de la tributación por algún privilegio fiscal. vamos al principio de equidad en la tributación y voy a citar al doctor Villegas él menciona lo siguiente esta igualdad de los contribuyentes frente a la ley no es una igualdad aritmética sino la igualdad de tratamiento frente a igualdad, situaciones o circunstancias ello supone que a situaciones o circunstancias desiguales corresponden tratamientos desiguales entonces el doctor Villea lo que nos quiere decir es que por principio de igualdad se tiene que tratar distinto a dos personas en la misma situación pero diferente en situaciones diferentes eso es básicamente lo que quiere decir el principio de equidad ahora bien el artículo 27 párrafo primero de la constitución establece el principio de igualdad cuando menciona que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección entonces ese es un principio general que se aplica obviamente a la tributación en el caso en concreto en el caso en concreto ahora ya quiero citarles lo que menciona por, a, por acá eh, el código tributario de la República de Nicaragua en su considerando 6 en su párrafo primero no, noten, noten cómo como en su momento el legislador eh, quiso quiso este ser muy muy muy protector o, o, o tutelar en este caso el este principio de, de, de igualdad miren lo que dice, que la manifestación tributaria del principio de igualdad se concibe como el deber de garantizar una, impo una imposición justa en el sentido de procurar un tratamiento igual para todos los iguales que adicionalmente debe tomar en cuenta las desigualdades existentes así se lesiona el principio en cuestión cuando la igualdad o diferenciación en el tratamiento tributario establecida por una norma carece de justificación razonable, es decir, cuando pueda tilgarse de arbitraria. Entonces yo hice eh, cita de lo que menciona el Código Tributario porque yo siento de que el legislador fue bien atinado. Si ustedes comparan lo que dice eh, este, este considerando y lo comparan también con lo que me, uh, con lo que mencionó el doctor Vieja, entonces ustedes van a ver de que existen muchas eh, similitudes. La única diferencia pudiera ser en la, por así decirlo, en, en, cómo, lo, en cómo el legislador transcribió eh, este principio. Sin embargo, podemos notar de que prácticamente eh, hay una coincidencia entre la doctrina y lo que menciona este considerando. Ahora vamos a otro principio, vamos al principio de suficiencia y noten de que es interesante, es inter... a mí me llamó bastante la atención cuando, cuando estuve preparando esta, eh, esta presentación porque yo me puse a investigar y existen principios que la ley, que la ley de concertación tributaria eh, ratificó, pero que no necesariamente vienen del derecho sino que son recogidos de la economía por ejemplo en este caso en este caso eh, la suficiencia es un principio de economía dice dice, eh, bueno y el principio de suficiencia significa que los tributos creados deben ser capaces de cubrir el gasto público reflejado en el presupuesto general de la república o de cubrir un gasto específico por el cual fueron creados, como por ejemplo el Impuesto Especial para el Financiamiento del Fondo de Mantenimiento Vial, el IEFOMAP, establecido en la ley, el cual tiene por objeto asegurar los recursos financieros del Fondo de Mantenimiento Vial. Bueno, el Fondo de Mantenimiento Vial acá en Nicaragua eh, es un, por, eh, valga la redundancia, es un fondo que se destina a que las carreteras acá en Nicaragua estén en óptimas condiciones, ya. eso es lo que hace el Fondo de Mantenimiento, que no hayan baches, que si la tierra se comió, la carretera eh, sea reparada. Entonces se creó ese impuesto con esa finalidad para cubrir ese, ese, ese gasto público. Eh, es un impuesto con un destino específico, específicamente para el mantenimiento eh, de las carreteras acá en Nicaragua. Entonces, ok, hablando de este principio de suficiencia eh, En este caso, de este ejemplo En concreto, ¿qué quiere decir esto? En el caso del IEFOMAP Significa de que el ingreso obtenido Por la recaudación del IEFOMAP Debe cubrir el gasto, el gasto público eh, Por la reparación y mantenimiento de las vías Eso así es sencillo entonces ahí sí cumple con el principio de suficiencia de hecho es un principio de la economía vamos con otro de los principios eh, que la ley de concertación tributaria ratifica la neutralidad este principio significa que los tributos no deben incidir en las decisiones económicas de los contribuyentes tales como, tales como el consumo o la producción por lo cual si se crea un tributo que tenga efectos en la conducta de los agentes económicos y este acto no tiene una justificación. Dicho tributo carece de neutralidad. O sea que en mi opinión, en mi opinión, si sí existen impuestos o tributos que, que afectan las decisiones económicas de los, de los agentes, pero estos tributos tienen un fin que no es recaudatorio, sino que tienen un fin extrafiscal. ¿Ya? por ejemplo vamos a poner un ejemplo si el estado lo que quiere es que menos personas mueran de eh, por cáncer de pulmón las personas que son fumadoras entonces puede crear un impuesto eh, vamos a ponerle un impuesto al consumo de cigarrillos ya para evitar que o sea para obviamente que se incremente el costo el costo para el consumidor final y el consumidor final prefiera no consumirlo o consumirlo menos. Entonces ese, ese es un impuesto con un fin extrafiscal. Pero ahora bien, si se crea un... Bueno, pero tiene una justificación. Ahora bien, si se crea un tributo que va a generar un impacto en la, en la decisión de los agentes económicos y esto no tiene una justificación, entonces ese impuesto, ese tributo, ya obviamente que carece de neutralidad entonces ahí en este caso eh, el legislador tiene que tener bastante cuidado en la creación de los tributos vamos con otro principio eh, el principio de simplicidad por principio de simplicidad se entiende que la liquidación declaración y pago de los tributos deben ser fáciles y no dificultosos o complejos, de tal forma que el costo de cumplimiento de los contribuyentes que incluyen el tiempo y los recursos materiales debe ser mínimo. Ahora un ejemplo, para poner un ejemplo, acá en Nicaragua, de simplicidad, es que la DGI ha puesto a disposición de los contribuyentes la Ventanilla Electrónica Tributaria, BED, que ha reducido el tiempo y el costo monetario en la presentación de declaraciones tributarias, entonces eh, de una forma sencilla se, se cumple con el principio de simplicidad cuando la administración hace sencilla la recaudación de los tributos. Cuando no te pone, o sea, para declarar el IVA, por ejemplo, por así decirlo, no te pone a que le esté entregando fotocopia de todas las facturas si no es necesario. Bueno, de hecho, aquí en Nicaragua no se hace eso ya simple y sencillamente se sube un archivo de Excel con el detalle de, de los ingresos así de sencillo no no no tiene más eh, más dificultad entonces eh, obviamente eh, sí es muy simple declarar en Nicaragua no no es no es tequioso entonces ahora estos principios estos últimos principios que les he mencionado eh, me he fijado de que no vienen plenamente del derecho, no, nada que ver sino que vienen de la economía son principios económicos que eh, la, la ley de la ley de concertación tributaria ha adoptado pero que también otras legislaciones de otros países también han adoptado como en el caso de de, de la ley tributaria de Uruguay entonces hemos visto ahí hemos visto ahí ya los seis principios, los seis principios que ha adoptado o ratificado la ley de concertación tributaria, pero no me quiero ir, no me quiero ir porque en realidad eh, se sentiría de que le estaría siendo, haciendo una presentación incompleta si no hablamos del principio de seguridad jurídica que de acuerdo con la doctrina es un principio de justicia tributaria formal. Eh, citando del doctor Reinaldo Valladare, él menciona lo siguiente en su aspecto positivo el principio de seguridad jurídica determina que la ley constituye un vehículo generador de certeza jurídica noten esto, certeza jurídica es decir, aquello que en un plano vulgo se identifica con saber a qué atenerse, sencillo yo leo la ley miro cuáles son las normas, las reglas tributarias, entonces yo me puedo dar una idea de cómo proceder, entonces ahí yo me doy cuenta de que yo sé a lo que me atengo porque ya está en la ley sigue diciendo el doctor Valladares, mientras que en su aspecto negativo sitúa a la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado entonces ahí, ahí el doctor hace eh, habla sobre este principio en un sentido positivo y negativo ahora bien, ¿qué dice la constitución de Nicaragua? en su artículo 25, numeral 2, expresa que toda persona tiene derecho a, numeral 2, a su seguridad entonces, esta seguridad a que hacen mención la constitución eh, se refiere a la seguridad jurídica y se puede aplicar a todo ámbito incluido ahí el ámbito tributario Ahora bien, ¿qué dice el Código Tributario en su considerando quinto? Dice que por seguridad jurídica ha de entenderse la posibilidad de prever las consecuencias y el tratamiento tributario de las situaciones y actuaciones de los contribuyentes, pudiendo pronosticar de previo las correspondientes decisiones administrativas y judiciales sobre tales situaciones y acciones. Sobra decir que en la medida en que se observe dicho principio se promueve la plena confianza de los ciudadanos en sus instituciones y se les protege de la arbitrariedad. Cité esto del Código Tributario porque me parece que ha sido bien acertado, muy, muy acertado. Y de igual manera coincide con lo que mencionó el doctor Valladares, sin duda alguna. Entonces, el principio de seguridad jurídica, como dice el Código Tributario, eh, da la además de dar la certeza da la habilidad de que el contribuyente pueda pronosticar con antelación las decisiones administrativas y judiciales este, sobre las situaciones y acciones eh, o los actos administrativos de la DGI en este caso, ahora me gusta lo que menciona al final, noten de que ahí dice de que sí la, el Estado el Estado observa hecho principio entonces promueve la plena confianza de los contribuyentes y se nos protege de la arbitrariedad pero caso contrario caso contrario se perdería completamente la confianza eh, sobre, sobre, la, sobre el actuar de las instituciones y en el caso de la ley sería como papel mojado o letra muerta Otro principio, otro principio que no puedo irme sin, sin hablar de este principio, el principio de reserva de ley. Dice, sigue diciendo el doctor Valladares, al acometer el estudio de este principio es necesario aclarar el doble sentido que encarna. De una parte y en sentido positivo implica que solo la ley tiene cabida en la creación de los diversos elementos constitutivos del tributo en detrimento de las demás fuentes del derecho de rango inferior en sentido negativo la reserva de ley impone la reserva de la potestad normativa a la asamblea nacional de la república excluyendo en todo caso la intromisión de cualquier otro poder del estado en la creación de tributos o la posible creación de los mismos por parte de los municipios entonces primeramente acá eh, el doctor Valladares menciona de que en sentido positivo todo tributo debe ser creado por la ley, está reservado a la ley, y en sentido negativo que estos tributos deben ser creados indelegablemente por la Asamblea Nacional. Entonces a eso se refiere el principio de reserva de la ley, pero también yo quiero eh, eh, enseñarles lo que dice la Constitución política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 los impuestos o tributos en, en la Asamblea Nacional, sí o sí, pero también que se debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe tomar en cuenta la capacidad contributiva de los contribuyentes y que no puede existir un impuesto confiscatorio, está prohibido. El en, en relación al 114, el 115, la Constitución dispone los impuestos deben ser creados por ley ahí está la reserva de ley que establezca su incidencia tipo impositivo y la garantía a los contribuyentes el estado no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley entonces allá eso nos hace recordar el, afor el aforismo nulo tributo sin la ley no tributo nulo sin ley o por ejemplo, lo que mencionaron los, los, los ingleses, eh, no imposición sin representación. Entonces ahí, ahí cabe ahí cabe lo que lo que menciona el artículo 115 y 114 y 115 de la ley de concertación tributaria. Ahora, ¿qué dice el código tributario? En su artículo 3, principio de legalidad, el Código Tributario ratifica que solo mediante ley se podrá crear, aprobar, modificar o derogar tributos. Y esto es algo que no menciona la Constitución, pero obviamente, o, obviamente que tiene relación. Otorgar, modificar, ampliar o eliminar exenciones, exoneraciones, condonaciones y demás beneficios tributarios. Entonces ahí ya, aunque no lo mencionó la Constitución, aquí el Código Tributario ya si sí es claro en, en expresar de que tanto tributo y exenciones y exoneraciones deben ser creadas mediante una ley así de sencillo, ahí tenemos la reserva de ley ahora, ya que hemos visto cuáles son eh, algunos principios eh, establecidos en la doctrina y los seis principios que establece la ley de concertación tributaria donde vimos que hay un híbrido hay principios que fueron eh, retomados del derecho pero también principios económicos de la economía entonces ¿ha llegado hasta este punto cuál es la importancia de los principios de los principios de justicia tributaria? bien los principios tributarios de nicaragua son de vital importancia porque primero son un límite al poder tributario del estado de entrada Segundo, constituyen un mecanismo de defensa del contribuyente frente a la arbitrariedad de la, de la autoridad. Tres, fomentan la justicia y la razonabilidad en la creación del tributo. Y cuatro, establecen la confianza de los contribuyentes en el sistema tributario, siempre y cuando sean observados por las instituciones estatales, porque caso contrario... Se, fome, se crearía un ambiente de inseguridad jurídica así de sencillo un ambiente de inseguridad jurídica ahí pueden ver la bibliografía en la en la en la, la, la bibliografía que se utilizó para fines de esta presentación este, este esta este presentación ahí está disponible ya ya la subí aquí a la plataforma Pueden copiarla, pueden llevársela, como ustedes descargarla, como ustedes deseen eh, esta, esta presentación ahí está disponible Ahora bien, eh, vamos a Bueno, vamos a habilitar un espacio de, de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna duda en, en relación a los a los principios tributarios en Nicaragua un saludo ahí aprovechando eh, a, un saludo ahí a, a Bruno Loyola carbajo mucho gusto estimado Bruno que esté por acá viéndonos desde Brasil Saludos a toda mi gente linda de México, de Nicaragua, de Colombia y de los demás países que nos estén viendo por acá. No sé si alguien tiene alguna intervención, alguna duda, alguna consulta en relación con, con los principios de justicia tributario eh, que han sido establecidos por la doctrina o de, específicamente de los principios tributarios acá en Nicaragua que como les mencionaba, es un híbrido. Ha sido un híbrido de principios del derecho, generales del derecho, pero también principios económicos. dice el doctor el doctor Pablo Gutiérrez dice, nosotros tenemos los principios tributarios en el artículo 31 de nuestra constitución, artículo 31 fracción cuarta se considera que tenemos cuatro principios, legalidad uso y destino de las contribuciones, proporcionalidad y equidad correcto, muy bien este, este principio de proporcionalidad que menciona el doctor este, Gutiérrez es un principio también eh, que tiene que ver con la progresividad del, de, lo, de los tributos eh, hay, hay también este bueno menciona la doctrina también de que el, el principio de progresividad que está relacionado con la proporcionalidad eh, quiere decir de que mientras más capacidad contributiva tenga un contribuyente ese debe pagar más impuestos. Eso se llama principio de progresividad. Va progresando, incrementando el impuesto que paga eh, quien tiene una mayor capacidad contributiva en comparación con otro que la tiene menos. Correcto, dice el doctor Pablo. Eh, es como es como una variante del principio de uso y destino de las contribuciones en México que en resumen dicta que las contribuciones deberán destinarse al gasto público, correcto ok, dice el doctor Pablo, Pablo Gutiérrez dice mi estimado, ¿qué medio de defensa promoverían de violarse estos principios? el artículo 93 del código tributario da la eh, da la opción de que si existe una lesión o un perjuicio o un daño a los derechos de los contribuyentes por actos de la administración tributaria entonces pueden recurrir mediante los recursos de reposición, revisión y apelación esos tres, esos tres recursos se pueden eh, se pueden interponer en la vía administrativa aquí en Nicaragua pero también existen eh, existen recursos ante la vía judicial está la demanda de los contencioso administrativos y está también eh, el recurso de amparo ¿ya? el recurso, perdón, la demanda de los contenciosos administrativos eh, revisa la legalidad ordinaria, mientras que el recurso de amparo en el recurso de amparo se revisan violaciones constitucionales ejemplo Ejemplo, si se crea un tributo mediante un reglamento, que un reglamento no es una ley, entonces se puede recurrir de amparo ante, ante, ese, ante, la, ante, ante, esa, ante la creación de ese tributo por otra norma que no sea una ley. Entonces sí se puede. Entonces esos son eh, los medios de defensa tributaria que hay acá en Nicaragua. Este, correcto, así sería, Y dice el doctor Pablo Gutiérrez, exacto, que va vinculado a la capacidad contributiva, correcto, así es, en, en, hablando del principio de, de proporcionalidad, que va relacionado también con el principio de progresividad en la tributación entonces, eh, si, alguien, si alguien del auditorio tiene alguna, alguna pregunta, eh, puede abrir su micrófono o también puede escribir ahí en, lo, en los comentarios en el caso de lo, la, la exposición que se ha realizado sobre eh, los principios tributarios noten que no tengo otra cosa principios tributarios no solo existen en nicaragua principios tributarios existen por todo el mundo ¿ya? Eh, Sí, en el caso de, de, lo, de los españoles, la doctrina tributaria española es una de las doctrinas mayor aceptadas a, a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, de hecho los principios tributarios deben formar parte, deben formar parte del sistema tributario de cualquier país. Si no existen principios tributarios, entonces eso da pie a la arbitrariedad recordemos que el principio tributario son un freno son una limitación una acotación al poder tributario que ejerce el estado mediante la asamblea nacional que tiene una potestad tributaria normativa o mediante la administración tributaria que tiene una potestad de imposición y esto significa que la, la administración tributaria aplique el sistema tributario eh, conforme la aplicación de la ley entonces, entonces vemos de que eh, sí principios tributarios existen aquí en Nicaragua existen en México existen en Uruguay existen en Brasil, existen en Colombia existen en España en Europa, en fin existen eh, deben, deben existir, mejor dicho en todas las naciones de, en, toda, en todo el mundo en todo el mundo deben existir Dice Edna, Edna, Edna, dice: hay tratados donde se mencione una regulación tributaria, tratados, eh, una regulación tributaria sobre los principios. Bueno, acá en Nicaragua no, fíjate, aquí en Nicaragua no, aquí en Nicaragua lo que nosotros tenemos es lo que establece tanto la constitución política como lo que está regulado en la ley de concertación tributaria, que es la ley, eh, es la ley eh, que, que establece los tributos nacionales aquí en Nicaragua. Eh, ahora bien, ahora bien, ahora bien, eh, también es, bueno, yo les estaba hablando de la tributación nacional, pero de igual manera estos principios también son aplicables a la tributación municipal a la tributación aduanera, a la tributación de la seguridad social. Acá en Nicaragua son aplicables. De hecho, el artículo 34 de la Constitución ahí menciona de que, de que... Bueno, el artículo 34 habla sobre... sobre la... sobre el principio del debido proceso y que existen garantías mínimas. Garantías mínimas, por ejemplo, el principio de la defensa, este, por ejemplo, a que la, las resoluciones y sentencias de, la, de las autoridades, estamos hablando de la Administración Tributaria y de la Corte Suprema de Justicia, que es el Poder Judicial, aquí en Nicaragua, deben ser motivadas, razonadas y fundadas en derecho. Entonces, el principio de motivación. Entonces, esas son garantías. Ah, bueno, también el principio a la tutela judicial efectiva. De igual manera entonces, y eso dice que son garantías mínimas, entonces, eh, al final, al final de ese, de ese artículo 34, de la constitución se menciona de que, de que lo dispuesto en ese, en ese artículo 34 es aplicable, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, entonces yo por eso les mencionaba de que lo que está en la constitución, que es la carta magna, es aplicable en todo ámbito, en todo ámbito aquí en Nicaragua, pues. José, por eso le mencionaba que era de aplicación general: eh, civil, tributario, penal, eh, laboral, en fin, se aplica a todo. Sí. Con mucho gusto, Edna, claro que sí, estamos a la orden. Si alguien más tiene alguna duda, puede abrir su micrófono, puede hacerla. Eh, ...o si no, pues, puede escribírmela ahí... ...estamos a punto de terminar... ...en lo que van haciendo unas dudas... ...quien gusta, adelante, aprovechemos pues, al doctor... ...si me meter doctor... ...yo sí quería mostrar, por ejemplo, brevemente... ...ahorita retomar un comentario que usted hacía... Eh, ...y nos decía, es que los principios tributarios... ...están en todas partes, ¿no? ...y en efecto, están en todas partes... Eh, ya que estamos haciendo y que tenemos tiempo, yo creo que podemos hacer brevemente un ejercicio de derecho comparado y, por ejemplo, aquí podemos ver los principios tributarios en la legislación mexicana. Este es el artículo 31 de la Constitución que nos dice son obligaciones de los mexicanos y aquí en su fracción 4 nos dice aquí en México contribuir para los gastos públicos así de la federación como los estados de la Ciudad de México, de los municipios de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, entonces en México de aquí la doctrina extrae los principios tributarios constitucionales que nos dice que el principio, hay, tenemos proporcionalidad, tenemos equidad, proporcionalidad ya lo explicó, equidad también que dispongan las leyes y de aquí sacan el principio de legalidad y dicen que la contribución es para los gastos públicos entonces de aquí se extrae el principio de uso y destino de las contribuciones decía que el principio de suficiencia que ustedes tienen no es igual pero se parece, aquí nuestro principio de uso y destino de, eh, de, uso y destino de las contribuciones nos dice que el dinero de las contribuciones se va a destinar y se va a ir al gasto público y no es para otra cosa Ustedes con el de suficiencia, mi estimado doctor, vi que lo manejaron más por el lado de que deben ser suficientes eh, las contribuciones para cubrir el gasto público, pero al final vamos en función de lo mismo, de hablar y de dirigirnos a lo que es el gasto público. Y ya que tenemos colegas de Brasil y que usted decía también en Brasil, en algún momento estudié la Constitución de, de Brasil en su momento y en la Constitución de Brasil aparece como limitaciones al poder tributario, mi estimado doctor. Aquí encontré una constitución en español, yo en aquella ocasión la, la vi en portugués, pero eran estos artículos y un señalamiento que yo eh, quería hacer en relación a México, es que nosotros en México, irónicamente, tenemos los principios tributarios en una parte que dice obligaciones de los mexicanos, o sea, no dice son derechos de los contribuyentes, no dice son limitaciones al Estado, dice son obligaciones de los mexicanos pagar impuestos y ahí nos ponen nuestros principios tributarios, lo que a mí siempre me ha dejado claro que en México importa más tu obligación de pagar que los principios per se, o sea, la, la cosmovisión que nosotros tenemos es Iniciar desde el tú debes de pagar impuestos, ah, pero tienes estos principios, mientras que países como Brasil, por ejemplo, tienen una versión, una, una cosmovisión inversa, antes de hablar de oye, tú tienes que pagar impuestos, se maneja un capítulo que dice, oye, tu estado tienes estos límites o limitaciones al poder tributario, que es el nombre técnico de los principios, ya lo dijo el, el ya, ya lo dijo maestro al, al inicio de la, de la sesión, y aquí tenemos por ejemplo principios como en Brasil, ¿no? que no se puede imponer aumentar un impuesto sin una ley que lo haga, no se puede instituir un trato desigual entre los contribuyentes, y al final entramos también en unos principios similares a los que ya explicó, entonces definitivamente como bien dijo el doctor, tenemos estos principios en México, en Nicaragua, en Brasil y a cualquier país eh, que vayan, y si el público lo quiere buscar, lo puede encontrar así como principios tributarios o como limitaciones al poder tributario, doctor. Sí, doctor, si ¿sí me escuchó, no sé si tiene sí, algún comentario. Sí, sí, es interesante también que en la, en la legislación mexicana eh, están prohibidas las exenciones y exoneraciones. Eh, es interesante... Eh, pero, bueno, porque acá en Nicaragua, aquí en Nicaragua tenemos un artículo que es el artículo 287 de la ley de concertación tributaria, de que es todo lo contrario, es todo lo contrario porque hay, hay 80 y restos, 80 y restos de numerales que hacen referencia a leyes, a leyes nicaragüenses que han otorgado excepciones y exoneraciones. Entonces vemos de que en el caso de México eh, es algo es algo muy interesante porque como usted mencionaba doctor, eh, primero te dicen cuáles son tus obligaciones tributarias y después tus derechos, pero yo sé que también en México hay algunas eh, salvedades en, en, el, en el caso de la... Eh, no le llaman exenciones, le llaman de otra manera eh, no, no, no, no tendría el nombre pues. son algunas excepciones debido a que eh, a lo mejor el estado quiere conseguir eh, un bien un, un fin, un bien común por así decirlo, pero es eh, eh, bueno, fíjense que es bueno eso de que, de, que las, de que la constitución prohíba la, las exenciones porque eh, de hecho por ejemplo, aquí en Nicaragua, aquí en Nicaragua se ha hecho fiesta con, la, con las exenciones y exoneraciones. Este, incluso hay privilegios fiscales hay privilegios fiscales que están disfrazados como una exención o una exoneración. Eh, ¿Quién lo goza? Bueno, ustedes ya se, lo, ya se lo imaginarán. Pero sí hay muchos privilegios fiscales que están disfrazados desde de una de una exención o de alguna exoneración y cuando uno lo mira a la luz de la doctrina uno dice ve, eh, esto no es una exención o no es una exoneración tributaria por lo cual se convierte en un eh, privilegio fiscal que eso rosa, lesiona al principio de generalidad eso es lo que quería compartir doctor y para mí pues fue un gran gusto el haber estado en esta ponencia doctor eh, muchas gracias por haberme invitado, le agradezco a defensores por haberme invitado a a dar esta conferencia y como siempre para mí, doctor, es un gusto saludarlo y le agradezco. Gracias, mi estimado, mi estimado Henry. Eh, fue un gusto tenerte aquí el día de hoy con esta charla de los principios tributarios en Nicaragua. Eh, tengo pendiente de, de darte tu reconocimiento, ya te lo haré llegar eh, por WhatsApp. Muchísimas gracias, mi estimado, y fue un gusto, como siempre, escucharte y esperamos que no sea la última vez que te tenemos aquí, porque siempre es un gusto escucharte aquí en Defensores. Mi estimado, a nombre de Defensores, te queremos agradecer por impartir esta charla, los principios tributarios en Nicaragua, en el marco del primer campamento virtual internacional de Defensores. Muchas gracias, estimado, y recibe un fuerte abrazo desde México. Gracias. Nos vemos.